Cuando veas esta información, tendrás un cambio. Un antes y un después de lo que hasta ahora has visto en el desarrollo de negocios. Nuestro mundo ha cambiado y estamos en una era distinta. La era de la información. Hoy, todo es más rápido. Desde que llegaron los celulares, las redes sociales, el internet, todo cambió. Y mucha gente se ha beneficiado de ello. Hoy, quiero aprovechar para llegar a ti, a tu mente, y compartir la experiencia más impresionante que existe en Latinoamérica. La experiencia Teoma. ¿Por qué hacer negocios con nosotros? La rutina cansa, y las personas buscan formas de hacer negocios de manera entretenida, en la que trabajas y te premias siempre con diversión, creando nuevos amigos, sin que descuides tu actividad actual, creando la mejor fuente de ingresos residuales por los que la empresa te pagará cada 15 días. Además de ser un negocio justo y verdadero, contamos con un sistema exclusivo de entrenamiento, que te ayudará a elevar tu potencial de crecimiento al máximo. ¿Por qué un modelo de negocio de consumo masivo? Todos los días consumimos diversos productos y los recomendamos de forma natural. Toma esta bebida energizante porque es buenísima. Este shampoo dejará tu cabello sensacional. El jabón dejará tu piel libre de las bacterias del ambiente dándole mucha hidratación y frescura. Siempre estamos recomendando autos, marcas, restaurantes a muchas personas. Pero nunca nos pagan por hacerlo. Hoy eso ha cambiado. Ahora podemos recomendar y ganar dinero a la vez. Mientras más personas consuman, más ingresos tendrás. Esto es genial. Un día podrás estar en casa durmiendo y definitivamente ganarás dinero mientras duermes. Es fácil y te enseñaremos cómo hacerlo. ¿Por qué teoma? Teoma es la empresa correcta. Actualmente cuenta con certificación de la SGS, una de las más prestigiosas certificadoras a nivel internacional y con mayor valor en el mercado. Esto garantiza que Teoma tiene productos de alta calidad y elaborados de manera adecuada. De esta forma, podemos recomendar nuestros productos con mayor confianza. Teoma tiene tres laboratorios propios, más de 100 fórmulas patentadas y actualmente una variedad de más de 90 productos, siendo la meta llegar a 300. Teoma se encuentra en plena expansión, cuenta con más de 50 tiendas a nivel nacional e internacional, tiene personal altamente calificado y brinda trabajo a más de 200 familias en Latinoamérica. TEOMA cuenta con un proyecto de apoyo social llamado Una Luz de Esperanza. Este proyecto está destinado a personas soñadoras, capaces, trabajadoras, que viven creando sus días con todo lo que les toca vivir. Que conservan la esperanza de un día mejorar su calidad de vida, tanto económica, profesional como familiar. Nuestro deseo es cumplirles sus sueños. El momento correcto. El momento es ahora. Algunas personas suelen postergar sus decisiones diciendo mejor mañana, luego lo voy a consultar, perdiendo de esta manera grandes oportunidades. También están los famosos nunca, que por más evidencias que puedan ver, no tomarán ninguna decisión. Si quieres triunfar, es mejor hacer algo ahora mismo. Nuestros productos. Nuestros productos son de la más alta calidad eficientes, de consumo fácil y práctico, tenemos nutrientes, antioxidantes y productos de cuidado personal, hasta para los ingredientes de la casa. Para ser más efectivos, solicita tu muestra gratis, respondiendo este video y veremos la forma de enviártelo hacia donde tú estés. Es mejor que los pruebes y veas lo agradables que son. Además, su uso continuo puede evitar cualquier problema de salud. Tenemos más de 16 formas de ganar. El plan de pagos es súper atractivo. Este plan puede ayudarte rápidamente a construir un ingreso residual sostenible, si sigues los pasos claro que te enseñaremos de nuestro sistema. La empresa te paga por las ventas directas con ganancias de hasta el 70%. Además, te regala puntos para otros bonos y premios. También Tienes acceso al 45% de descuento en todos los productos. Ganas por las activaciones que haces con tus nuevos afiliados. La empresa puede pagarte una comisión del 21% por la primera compra que ellos realicen. La empresa te paga por 12 generaciones en profundidad. Así cobras quincena a quincena por todos los nuevos consumidores de tu equipo. Tiene un poderoso programa para crear y ganar capital en corto tiempo. El premio se llama Gana Más y paga hasta 227 mil soles y cuando llegas a la meta 34 el pago nunca termina. Tienes un premio auto. La empresa puede pagar el carro de tus sueños durante 4 años sin que salga dinero de tu bolsillo. Además, puede darte hasta el 100% de la cuota inicial en corto tiempo. Hasta el momento se han entregado más de 20 autos y camionetas. Puedes participar en el programa de rangos altos donde la meta es llegar al diamante corona, con ganancias de más de 60 mil soles por quincena, además de tener viajes, premios, entrenamientos y mucho más. ¿Cómo sería tu vida si no tuvieras que preocuparte ni por el tiempo ni por el dinero? Sabemos que el tiempo tiene más valor que el dinero, pero se dice que para tener tiempo y hacer lo que más quieres, el dinero es necesario. Esta es una oportunidad para que logres ser libre financieramente. Aprovecha cada instante y haz este negocio en serio. Si recibiste esta información es porque estás buscando algo grande. Espero conocerte pronto y que trabajemos juntos. En un siguiente video te mostraré cómo hicimos en corto tiempo un negocio poderoso.